Muy pero muy buenas tengan todos ustedes, mi nombre es Pedro Céspedes y hoy vamos a ver las partes de OneDrive. Muy bien, para iniciar les voy a comentar que tenemos una barrita aquí arriba, una barra de navegación superior que eh, la compartimos con todo el ecosistema de Office 365, la que la tenemos en, en Outlook, que la tenemos en Teams, que la tenemos en Forms y por supuesto en OneDrive, todas ellas cuentan con el botón de indicador de aplicaciones, cuentan con el nombre de la aplicación en la que estamos, un buscador de los archivos de esta aplicación, en este caso de OneDrive, una ranura de configuración y nuestro usuario con algunas configuraciones extra. Aparte de eso, tenemos una barra, un navegador lateral, esta barra izquierda, pues me permite movernos por mis este, lugares que se encuentran dentro de mi nube de OneDrive, como mis archivos, algunos archivos recientes eh, que haya trabajado, algunos archivos que, hay, que tenga compartidos con otras personas o que otras comp personas compartan conmigo, la papelera de reciclaje para, para recuperar algo que haya borrado, y además de ello, tengo algunos este, compartidos de mi SharePoint o de, o de mi Teams. También tengo esas bibliotecas de archivos compartidos ahí luego de ello tengo mi barra de herramientas voy a regresarme a mis archivos para marcarles la barra de herramientas que es esta que se encuentra acá y en esa barra de herramientas tendremos botones como nuevo para crear carpetas cargar para subir archivos o carpetas sincronizar por si tenemos aplicación instalada en la computadora y queremos sincronizar alguna carpeta en específico organizar, que puedo organizar ordenar esto por nombre, por Modificación por tamaño, ascendente, descendente. Y las vistas las puedo poner en mosaico, en lista compacta o en la lista eh, que ya tenemos que de mi gusto es la preferible para poder ver detalle de esos archivos. Mi último espacio es mi lista de archivos que es este espacio grande que está acá en el centro. Que es donde tenemos todos los archivos que hemos trabajado. Si, si no has trabajado en OneDrive pues lo tendrás eh, vacío. Y si ya has trabajado en él, pues tendrás algún tipo de archivo. Y aquí solo quiero mostrarles una cosa más. Si yo marco cualquier cosa de mi, de mi lista de archivos, quiero que noten que mi barra de tareas eh, se modifica, cambia. Cambia para tener las nuevas opciones que tengo ahora que seleccioné archivos. Como compartir los vínculos o eliminarlos, descargarlos, cambiarle nombres, copiarlos o moverlos, entre otras. Espero les guste mucho este video y nos vemos en el siguiente.